Porque aunque los años han pasado, la vida ha seguido, pero los recuerdos siguen allí, no se van, no se espumban, no desaparecen, no cicatrizan. No sé, ya no sabes qué hacer con tanta frustración, con tanta melancolía, con tanta amargura del pasado. Sé que los recuerdos duelen, las experiencias que te marcaron de por vida duelen, las mentiras, las infidelidades, las desilusiones, los amores fallidos del pasado duelen. Sé si que recordar no es fácil, vuelven a tu cabeza los mismos problemas, las mismas amarguras, el mismo odio, el mismo rencor del pasado, todo regresa y sin ni siquiera notarlo estás ahí, volviendo a vivir aquel dilema que ya una vez viviste y aunque tratas de soltar eso que te lastima porque sabes que es lo mejor para ti, no lo logras conseguir y aunque la gente dice por ahí, el tiempo todo lo cura.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 Yo te diré qué hacer con todo eso que te lastima del pasado. Lo más importante aquí es perdonarte. Perdónate por las veces en las que esperaste demasiado de alguien, por las veces en las que amaste sin condiciones, por las veces en las que creíste en mentiras, por las veces en las que toleraste infidelidades, engaños, por aceptar menos de lo que tú realmente merecías, por las veces en las que pudiste haber hecho las cosas mejor, pero no las hiciste, por esos momentos en los que hiciste las cosas mal. Porque déjame decirte que si no te perdonas, te quedarás el resto de tu vida en ese momento. Olvidándote del presente para luego recordarlo, como un pasado que pudiste haber hecho las cosas mejor. Perdónate, perdónate por los errores que cometiste en el pasado. No te equivocaste, estabas aprendiendo y de eso se trata la vida. De descubrir cosas nuevas, de aprender de lo que viviste, de mejorar. No se vale cometer errores sin aprender. Tal vez, y si volvieras al pasado, estarías en las mismas circunstancias, observarías la vida de la misma forma que la observabas y estarías volviendo a elegir lo que ya una vez viviste, lo que viviste en el pasado. Porque en aquel momento, tú no sabías lo que esa experiencia te enseñó, en ese momento no veías la vida como ahora la ves, no pensabas como ahora piensas, no eras lo que hoy eres. Por todo eso, perdónate, perdónate, ya lloraste demasiado, ya te culpaste, ya regresaste la mirada más veces de las permitidas al pasado. Perdónate, acéptate, ámate, sánate y no permitas que nada ni nadie te impida ser feliz en esta vida. Regálate una nueva oportunidad de volver a creer en las personas, de volver a confiar en ti, de creer en ti, que no te importe. Todo lo que viviste en el pasado, el daño que te hicieron, las personas que te fallaron, aprende del pasado. No te atormentes recordándolo, no dejes de vivir el presente solo por los errores del pasado. No desperdicies el presente, ni mucho menos te olvides del futuro. Es momento de que te perdones, de que perdones a quienes te lastimaron, de que te olvides en los recuerdos. Que te amargan la vida, que te amargan el mundo, pero jamás olvides lo que aprendiste de cada experiencia. Pero lo aún más importante, aprende a perdonarte a ti mismo.